Cómo están todos? Espero que estén bien. Yo estoy bien, yo estoy con la raja. Hace rato, rato, rato ya que no subía video, De hecho, estoy grabando desde mi teléfono celular. Yo sé que he estado algo fuera de lo que es el canal. Les quiero mostrar en qué estoy, en qué he estado en este tiempo que no he estado en redes sociales y tampoco en YouTube. Y estoy esperando porque me queda fuera ya que no tengo llaves para entrar aún les quiero mostrar mi sueño el cual ya se está haciendo realidad de a poquito y eso es lo que les quiero mostrar hoy mi taller bueno como les comenté estoy afuera estoy esperando que vengan a abrir ahí está la CBR eh, con mi casco, con el casco de mi bolola y por acá atrás tengo a luna saluda luna luna saluda luna venga salude a todo el mundo venga saluda salude el mundo ¡Bilísimo! por ahora que les puedo contar dentro del proyecto taller hay otro proyecto que es eh, hacer andar una moto que tiene como 10 años sin andar Está brígido el proyecto es una moto que está prácticamente muerta y estoy en eso ahora. Eh, les voy a ir mostrando avances y es la idea del video: ir mostrando el proyecto, ir mostrando cómo estoy avanzando, ir mostrando el taller, cómo va avanzando también. Porque me interesa ya nuevamente empezar a inyectar eh, material al, al canal. Y no solo motoblogs, sino que también empezar con temas de lo que es mecánica, no me tire el brazo. De lo que es mecánica. ¿cachai? Entonces, quédate conmigo, acá conmigo. Entonces, eso es lo que se viene ahora. Los motoblogs van a seguir, los motoblogs van a continuar. Pero también va a haber mucho de mecánica vamos a ir viendo cómo va avanzando el taller porque todavía no está operativo vamos a ir viendo eh, cómo va avanzando el proyecto de la moto eh, está muerta porque esa moto no anda entonces entonces vamos a ir viendo muchas cosas y además de eso también vamos a empezar a hacer motovlogs más seguido así que se nos viene acá se nos viene bueno ya ya me cambié ropa, claro. ya puse el overlay para empezar a trabajar. Acá ya estamos dentro de lo que es el taller y todavía falta mucho por ordenar, falta mucho por colocar algunas cosas. Acá atrás ya tenemos la desmontadora y la balanceadora. ¿Qué Bueno, ahí está la luna. También ya nos llegaron herramientas, limp inyectores, eh, para hacer la prueba de inyectores. Acá está la, la moto Frankie, que, que ya la tengo bastante avanzada, el desarme. Eh, de... hecho, habíamos quedado parado por alguna herramienta, pero ayer con mi viejo las compramos. Así que ya no estamos tan atrasados. Como... Comenté en algún momento, haciendo directos, yo esto, estuve haciendo un curso de mecánica de motos. Les voy a decir que me salió bastante eh, provechoso. Porque aquí practicando con esta moto, que lleva más de 10 años, Le he sacado provecho pero al 100% al curso de mecánica. Y como pueden ver el motor está a medio, medio de desarmar aquí podemos ver algunas partes todo iba bien porque esta moto lo estábamos desarmando bacán pero eh, cuando destapamos esto iba acá abajo y esto estaba lleno de pedazos de metal bueno ahora ya no tanto pero estaba lleno de pedazos de metal esta cuestión también que es la, la tapita y ahí dijimos no acá tenemos que entrar a picar porque ya encontrando algunas kirlas de, de metal, puta no, no es buen presagio. Algo se rompió, algo está mal, entonces hay que entrar a picar ahí y cachar que está fallando. Como les comenté, el curso de mecánica básica me ha ayudado, pero lo que es demasiado, demasiado, demasiado. Y la verdad es que estoy muy contento y bueno, la verdad es que todo se ha estado materializando de manera, pero de verdad que me llega a asustar un poco. Eh, incluso ya han caído un par de trabajos ya y, y todavía ni siquiera abrimos. Así que no, bueno, estoy súper estoy, estoy emocionado de, de ya empezar a abrir el taller. Donde tenemos caleta, ideas, muchas muchas cosas que queremos hacer y, y queremos empezar. Eso es lo que queremos. Queremos empezar, queremos empezar a trabajar con los motitos y, y hacer lo que nos encanta, ¿verdad? que es la mecánica. Esto no lo estoy haciendo solo, lo estoy haciendo con mi viejo. Así que, a lo mejor en alguna oportunidad va a aparecer por las cámaras, y, aunque él no es muy no es muy amigo de las cámaras, no le gusta mucho, pero, pero a lo mejor en, en alguna toma por ahí va, va a pasar por atrás y lo van a cachar, pero esto, esto es todo con mi viejo, hasta el minuto y, y, y también parte de la familia. Este este cacharrito lo vamos a hacer andar hermano y lo voy a hacer andar yo en conjunto con mi viejo así que no aguantamos pero 10 de 10 les voy a mostrar un poco el estado de la moto el cual la verdad es bastante deplorable y deja mucho que desear porque como les comenté la moto estuvo por más de 10 años está bastante deteriorada tiene muchos muchos cables que por ahí están medio complicados ¿cachai? Así que está súper, súper complejo el trabajo. Pero con paciencia. Y plata lo vamos a hacer. <risa> Porque claramente eso, esto va a salir de, de bolsillo. De nosotros arreglarla. la puta aquí. Estas cositas que ven acá. Puta, se se, se lo recomiendo hacer. A lo mejor es un poco el caico, weón. Bueno, pero pero paña caleta, weón. Bueno. Un poquito de spam. Estamos trabajando con Ipon bueno uno de los uno de los asistentes más bacanes que conozco bueno es mi cajita de herramientas okay. acá hay otras cositas y ahí es como el, es como un, una mezcolanza o sea, aquí hay de herramientas ahí, pero wey. acá abajito hay otras cositas acá hay más acá hay más y por abajo Acá algunos sumo bueno algún mecánico creo yo que era buena idea soldar la parte de cambio así que ahora lo único que nos queda es desgastar y sacar Bueno, por lo menos nos dimos cuenta el por qué soldaron esto Porque está más rodado que... Puta, mira. Ya el día de hoy lo damos por cerrado este día domingo En el cual estuvimos trabajando en el motor eh, Lamentablemente, al igual que la vez pasada el fin de semana pasado Quedamos pegados por una herramienta que no tenemos lamentablemente cuando quisimos sacar el volante magnético quedamos en pana porque nos falta una herramienta nosotros tenemos un kit para sacar el volante magnético pero justamente a este motor no le hacen así que na, pues mañana día lunes como justo esta semana me la pide de vacaciones voy a acompañar a mi viejo y vamos a ver si es que podemos encontrar la herramienta que nos sirve para poder sacar el volante magnético de este motor y poder continuar con el desarme así que eso pues chicos este sería lo que se nos viene lo, en lo que he estado trabajando últimamente y en lo que vamos a estar viendo en los próximos videos vamos a estar viendo harta mecánica vamos a estar viendo harto foto así que se nos viene harto contenido para este canal así que me despido muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias a toda la gente que ha estado preguntando y nos vemos muy, muy pronto. Chao, chao, chao.